¡Dejen hablar, jóvenes. Dejen hablar. Están en es correcto. Claro. Están haciendo exactamente lo que todos tenemos que hacer en esta país es eso, no? supuestamente democrática, que es tomar las calles, defender nuestros derechos, rechazar la privatización del patrimonio nacional, rechazar la criminalización de la protesta. a favor de un metro popular y servicios públicos gratuitos para todos, si no ganamos esta lucha, jóvenes, amigos, vienen por la UNAM, vienen por el IMSS, vienen por todos nuestros derechos y todo nuestro patrimonio nacional. Tenemos derecho de pasar. Reforma pertenece a los mexicanos. Miguel Ángel Mancera, escúchanos por favor, Miguel Ángel Mancera. Deje de ser un don pinche de Enrique Peña Nieto. Deje de ser un gobernante represor. Tus policías están bloqueando las calles. Están limitando la libertad de tránsito queremos manifestarnos pacíficamente por nuestras calles. ¡Bravo! ¡Bravo, Ackerman! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Bravo, maestro!